¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo cómo hacer vuestros propios Shinies Un glitch increíble que funciona en la versión 1.1.3 Y que espero que os mole muchísimo porque la verdad es que está muy guapo Puedes transformar cualquier Pokémon que evolucione en su forma Shiny Y es, es, es brutal Os lo voy a enseñar Pero antes, chicos, os tengo que decir que hay, eh, en teoría, hoy, día 20 de enero Hay una actualización de eh, los... de los... de los... ¿Servidores del mantenimiento online? No lo sé, pero esto puede significar que haya una posible versión 1.1.4, ¿vale? No lo sé, no se sabe, pero bueno, ante la duda, os voy a decir que deberíais desactivar las actualizaciones automáticas, que es algo que viene por defecto en la Switch. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, os vais a configuración, ¿vale? Configuración de la consola, vais a la parte de abajo del todo, a consola, y entráis y abajo del todo hay una opción que dice... Actualización automática de programas Y lo tenéis que poner en no Por defecto os va a venir en sí Si no me equivoco, así que lo ponéis en no Y así no va a haber ningún problema En teoría, eh, pues eso no, no se te va a actualizar, pero eh, Si estás viendo este vídeo eh, más tarde y ya se te ha actualizado Pues lo siento, ¿vale? <risa> Pondré también un, un post de, de, de comunidad para ver si lo veis Cuanto antes Y nada, ahora sí, vamos con el glitch, vamos con el truco De convertir tus shinies A ver, como bien os he explicado lo primero que tenéis que hacer es preparar eh, un Shiny. ¿Por qué? Porque estos Shinies, que son Latios y Latias, que los tengo yo aquí preparados, los vamos a convertir en las en, en, en Blaziken Shiny y en Miss Magius Shiny. Va a estar guapísimo, es que la verdad es que estoy deseando hacerlo. No lo he hecho ni una vez todavía, eh. espero que no haya fail de directo y que, y que nos, salga, nos salga perfecto. ¿Por qué combusken y por qué Miss Dribus? Pues muy sencillo, Pues porque combusken evoluciona por nivel... Y le podemos eh, evolucionar con un caramelo raro. Y dibus evoluciona por Piedra Noche. Entonces, pues, eh, para que sepáis los dos métodos, porque no son iguales, ¿vale? Importante. Entonces, tenemos que tener preparada esta caja, la caja de los Shinies, como caja activa. Y nuestros Pokémon en el, pues eso, en el equipo preparados. Una vez hecho esto, podemos salir de aquí. Y ahora vamos a hacer el glitch de menú, que ya todos conocéis. Eh, no lo voy a explicar mucho en detalle porque ya lo conocéis, pero bueno, me voy a quitar de en medio porque siempre estoy en medio. En todos los vídeos me tengo que poner en medio es acojonante. vale Hoy me pongo en la esquina inferior izquierda porque creo que va a ser necesario. Entonces, vamos a hacer el glitch de menú, ¿vale? Que hay que hacer fuerza, hay que hacer vuelo. A ver, lo primero, activamos fuerza en esta roca de la ruta 211. Ahí está, el el precioso. Y tenemos que empujar la roca. Bueno, primero tenemos que preparar el, el Reloj con la manita sobre vuelo, ¿de acuerdo? Y una vez hecho esto, tenemos que pulsar la dirección de la roca a la vez que abrimos el eh, Pokerreloj. Una, dos, placa, perfecto. Y ahora pulsamos la A. Una vez en vuelo, nos desplazamos en la dirección de la roca y deberíamos escuchar la roca. Estupendo, lo hemos oído, eso quiere decir que lo hemos hecho bien y ahora podemos volar. Vamos a volar pues a esta misma ciudad, por ejemplo, y pulsamos la A y la X justo antes para poder volar. Vale. Todo bien, todo correcto. <ríe> Ahí está. Llegamos a la ciudad y ahora sí, chicos, voy a hacer lo de meterme dentro del centro Pokémon porque no me fío de que se me pueda glitchear al pulsar el botón Y de la conexión a Internet, ¿vale? Así que tenemos que ir a Pokémon. Tenemos que ir a datos y aquí pulsamos A y I, I, ¿de acuerdo? Primero A y luego I dos veces muy rápido, así que pulso A y I, I. Perfecto, creo que ha salido bien porque habéis visto que ha parpadeado. Y ahora le damos a la B, debería llevarnos lo que viene siendo al centro Pokémon y no pasar ni por menú ni por nada. Si lo hemos hecho bien, ok, esto es que lo hemos hecho bien, ahora nos podemos mover y entramos en el centro Pokémon. Una vez dentro, vuelve a salir el menú glitch y estamos ya en la situación idónea. Dentro del centro Pokémon, seguros de nuestro botón I y, y preparados para clonar, eh, para, perdón, para conseguir nuestro propio shiny. ¿Cómo vamos a hacer este glitch de eh, convertir nuestro shiny? Pues muy sencillo. Vamos a entrar en bolsa. Y vamos a buscar el objeto que necesitamos para evolucionar nuestro Pokémon. En particular, para Combusken será un caramelo raro. Y para Misdrebus será, pues, una eh, piedra noche, ¿vale? Así que lo primero es buscar ese caramelo raro que los tengo por aquí. Y lo usamos directamente en Combusken, tal cual. Un caramelo raro. Perfecto. Debería evolucionar después de subir. Sube los stats. Sube. Te enseña los stats finales. Y ahora, cuidado porque aquí viene el truco, ¿vale? No, no avancéis en esta pantalla, que si, si ya habéis avanzado, reiniciad. <risa> en este punto tenéis que darle a la A para quitar el cartel y seguidamente darle a la X muy rápido, ¿vale? Para que eh, se nos abra un menú antes de empezar a evolucionar. Así que le damos a la A y a la X. Estupendo, ha salido bien. Y ahora empezará la evolución, pero se quedará como paralizado, ¿vale? No, no avanza realmente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que ahora tenemos un menú puesto que no estamos viendo, ¿de acuerdo? Donde estamos en Pokémon, objetos y tal. No toquéis nada porque es como no vamos a ver nada, ahora es ir un poco a ciegas. La manita está puesta en, en lo que es la bolsa, ¿vale? En lo de los objetos, que es lo último que hemos usado. Así que tenemos que ir a la caja para cambiar este Combusquen por un Latios o un Latias que sea Shiny. Por el Pokémon Shiny que tengáis vosotros, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues primero le damos un uno hacia la izquierda. Ahí está. Le damos a la A para entrar en el menú de Pokémon. Perfecto. Se pone así como verdecito. Le damos a la R para entrar en las cajas. Perfecto. Y ahora dentro de las cajas la manita está encima del primer Pokémon que haya eh, en la propia caja de donde estés, de la que le has dejado. O sea, en mi caso está encima del primer Latios que hay arriba a la izquierda. Así que le pulso la A. En efecto, Latios ha sido seleccionado. Pulso la A otra vez para mover. Estupendo. Y ahora me voy hacia mi equipo. En mi equipo, el primero es un Empoleon. Y si bajo un slot, tenemos a Combusken Ahí le doy a la A. Y ya me ha cambiado a Latios por Combusken Perfecto. Ahora le damos a la B. Salimos del menú de cajas. Le damos a la B. Salimos del menú de Pokémon. Y nos vuelve a aparecer el cartelito este... Eh, de pues como si estuviéramos en el menú principal, ¿vale? Y ahora, para activar la evolución, para que siga, tenemos que pulsar la A y la B varias veces. No sé muy bien de qué depende, pero hay veces que lo tengo que hacer una vez, otras veces dos. Voy a pulsar la A. Ahí está, perfecto. Con pulsar la A esta vez ya es suficiente para que empiece la evolución y veréis. Veréis la sorpresa después, chicos Madre mía, mi Blaziken, mi Pokémon favorito Como no podía ser de otra manera Aquí no está Shiny, como podéis comprobar Es el Blaziken normal eh, Ha evolucionado a Oedi Se ha vuelto eh, Turuleta el juego Se ha vuelto idiota Pero aquí sí que es Shiny Sé que no se aprecia mucho, la verdad Luego con mis Magius lo veréis un poquito mejor eh, Pero vamos, eh, increíble <risa> Ahí está nuestro Blaziken Shiny, poderoso, lo vi las estrellitas ahí arriba, es maravilloso Estupendo Y ahora ya le damos a la B Y podemos salir de aquí Bueno, bueno, bueno, la bugueada Bueno, la bugueada, chicos <ríe> Le damos a la B A la B Y ya estamos en nuestro menú principal Con nuestro Blaziken Shiny maravilloso Ahora vamos a hacerlo con mis Dribus, ¿vale? Eh, va a ser fácil Lo voy a hacer directamente por no perder más tiempo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues eh, ya no necesito un caramelo raro Necesito la Piedra Noche Que debería estar por aquí Aquí está, y mucho cuidado porque Este es un pelín más difícil Que el que el truco de Blaziken No sé si me saldrá la primera, espero que sí Básicamente eh, Tenemos que darle a utilizar Y aquí no tenemos que Esperar a que suban niveles ni nada por el estilo Tenemos que pulsar la A y la X A la vez, vale, o sea, yo pongo el pulgar Aquí a saco en los dos Y le doy a la vez Me ha salido Creo que sí, porque está esto paralizado o no. No, no me ha salido. No me ha salido. F, F, lo vuelvo a intentar. Ya he vuelto a evolucionar a este pequeño Blaziken. Vamos ahora con mis Dribus. Y eh, antes un pequeño apunte, chicos. Si la animación de evolución no se os activa dándole a la A, igual que yo en ese momento, eh, seguid dándole a la B y a la A, B, hasta que se active, ¿vale? Esto es eh, que a veces, pues como el juego está un poco, pues eso, un poco pachucho, pues al final pues se termina por activar. Vosotros tranquilos, despacito, sin prisa, siempre sin prisa. Venga, vamos a seguir ahora con el Misdribus a ver si esta vez me sale. Pero antes, un otro pequeño apunte, madre mía, me estoy acordando sobre la marcha. Es importante que si vais a hacer un Pokémon justo después de otro, salgáis del menú de objetos y volváis a entrar, ¿vale? Para que no se os quede el menú en la posición de Pokémon, sino que se os quede en la bolsa. Venga, ahora sí, nos vamos a por esa piedra noche, que debería estar por aquí... Y eh, es un poco tricky, ¿vale? O sea, tenéis que darle a la A y a la X súper rápido a la vez. No sé muy bien. Eh, depende un poco de la velocidad, pero tiene que ser... Este es mucho más complejo que el de caramelo raro, que es mucho más sencillo. Ahora tienes un margen de tiempo un poquito mayor. Aquí no, y es, es, es complicado. ¡No! ¡No! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ja, <risa> Lo he conseguido compañeros Bueno, es, es A y X a la vez, vale Si no te sale la primera, pues tendrás que volver a hacerlo la segunda Hay un margen de error mínimo Si lo hacen mal, pues, pues se lía Vale, entonces Estamos sobre objetos otra vez Igual que antes, lo mismo que nos ha pasado Vamos a la izquierda eh, Hola gata <risa> Vamos a Pokémon Vamos a darle a la R para entrar en las cajas Y ahora, oh mira, ahora tenemos la manita Ah, pues mucho mejor Latias, pues sí, vamos a cambiar un Latias, que también son Shiny, así que perfecto, le vamos a mover, nos vamos hacia la izquierda y bajamos dos posiciones, que es donde estaba mi, mi Misdribus, cambiamos, perfecto, le damos a la B, le damos a la B otra vez, ya estamos en el menú principal y ahora pulsamos la A, ¡ah, perfecto! ¡Perfecto! Aquí tenemos a nuestro Shine y esperamos tranquilamente... Es importante, chicos, que si tenéis cualquier tipo de bug, eh, rollo, pues eso, que de repente eh, se os queda, no sé, como bugueado, pues que sepáis qué ten tenéis que hacer para salir. Si se os bloquea 100%, tenéis que reiniciar el juego, ¿vale? No, no os preocupéis, que no peligra vuestra partida para nada. Estad tranquilos, que esto no, no se os, no os va a fastidiar, ¿vale? Genial, ha evolucionado a Slackot. Vale, el juego se ha vuelto mmm, piruleta. Le, le damos a la A. Le damos a la B. Vale, perfecto, a la B, ya está, estupendo Pues a la B otra vez, a la B otra vez Y ahora sí, chicos, vamos a ver nuestros Pokémon Os os voy a enseñar porque son maravillosos Aquí está Blisky Shiny, que bueno, es normal, como ya lo sabéis Y mis Magic Shiny, amarillito, qué chulo, eh, está guapísimo Vale, eh, bueno, sin más Eh, os voy a enseñar una cosita, para que lo sepáis Y es que, eh, no solo los Pokémon adquieren ese color shiny, sino que también adquieren eh, el objeto que tuviera el Pokémon. Fijaos que ahora tiene una Master Bola, ya sabéis que todos esos bichos... A ver, me voy a quitar de en medio, pues que no sé cómo lo hago, pero siempre en el maldito centro. Vale, eh, fijaos que tiene, eh, bueno, Master Bola, ¿vale? Sin más. Es modesto, como el Latias, ¿vale? El Latias era modesto, así que se ha copiado también la naturaleza. Los stats, los EVs también se van a copiar... Y por último, si os fijáis, también se han copiado los movimientos, ¿vale? El Pokémon que copie se va a copiar los movimientos. Todo menos la habilidad, obviamente. Esto sigue teniendo. ¿Cuál es su habilidad? Levitación. Eso no acá. ¿Mis majos tienen levitación? Bueno, más llamas. Vale, para que veáis que. que no se... Es que Latias también tiene levitación y me he rayado por un momento, pero no. Para que veáis, la habilidad no se copia, ¿vale? Se copia todo lo demás. Pero. Mira, un Blaziken consigo. ¿Qué cojones? Acojonante, chicos, acojonante. Así que nada más, compañeros. Hasta aquí el tutorial. Sé que ha sido un poco raro uno porque he fallado un par de veces, pero bueno, eh, todo bien, todo correcto y, y podéis hacerlo tranquilamente. Sed pacientes, ¿vale? Estos glitches que rompen tanto el juego eh, necesitan, pues eso, que vayáis despacio y que estéis bien y os costará algunos intentos como me ha costado a mí o como a cualquiera. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hermanos. ¡Chao! ¡Chao!